...que Mendoza. Claro, porque es riguroso. Por supuesto, le vos? damos un fuerte Dale. aplauso al Pulga Rodríguez, jugador de Colón. ¡Figura! ¡Bravo, Pulga! Bloco cebador de mate veo, Pulga. Pero bueno, fenómeno del fútbol. ¿Cómo te va, Pulga? ¿Todo bien? Buenas tardes, todo bien, todo tranquilo. ¿Ustedes? Bien, todo, todo bien. Gracias por atendernos. Yo decía recién en la previa el tema que se veía un poquito lavadito el mate. ¿Es así o, o no? no? No, no, no, no. Recién preparado. Ah, bien, perfecto. ¿Cuánto? Te lo dice, te lo dice Amadeo porque es como fanático del mate, ha hecho cursos para cebar mate y te digo, es toda una técnica. ¿Vos lo haces por, así, por como, como te sale, o tenés algún tipo de conocimiento, has estudiado? No, no, no se estudia para, para hacer mate, como arma. <risa> claro. Uy, no le digas eso a la sommelier del mate porque... Se, te, no, te, te No, no, te te no, no, sabe cómo se calienta. Pasa que en el fútbol el tema del mate no... Claro, eh, es parte, está tan... es parte del ritual. Claro, exactamente. Eh, es el pulga. Le claro, es común. A la gente. Claro, exactamente. Eh, pulga, bueno, eh, cerrando el tema del mate, ¿cuántos termos por día, más o menos? Cuatro. Cuatro termos. Claro, ah, bien. Pero, ¿y el tema de cantidad? Sí, pasa dice? que... Sí, es estar simple. en el club, a la mañana... Claro. ¿Cuántas veces va al baño? Se la pregunta, entonces. ¿36? <risa> ¿36? Mucha. Sí. Mucha, ahí claro, retención de líquido Cera. cero, cero, cero absoluto. Entonces vamos a hablar del mate, con obviamente la figura del fútbol argentino, de tu presente pulga, de tu gran carrera. Volviste a Colón, bueno, tercera etapa. ¿Cómo estás viviendo este, este lindo presente? Bien, bien, bien. La verdad es que, bueno, nos encontramos, nos fuimos muy pocos de acá, cuando, cuando vinimos en 2019... Nos acostumbramos mucho, la, la, la pasamos muy bien. Dentro de todo lo que es el fútbol, pasarla bien a veces es medio complicado, Ajá. pero nosotros la pasamos muy bien, tuvimos la, la suerte y la oportunidad de jugar, de jugar dos finales, de, de, de ganar una, eh, una internacional. Eh, la verdad es que pasamos un momento muy lindo acá, eh, en el club y, y también en la ciudad con la familia. A mí me gusta conocer un poco la historia detrás de cada futbolista. ¿A qué edad empezaste? ¿Cómo empezó tu pasión por el fútbol? Sí, pasa que es larga. Empecé muy chico, a los 13 años, viajando eh, por distintos lugares, buscando eh, el lugar en el mundo, como decimos todos. Eh, y bueno, la verdad que tuve, tuve bastante... Eh, Momentos lindos y, y no tan lindos, pero claro. que, que siempre dejaban una una enseñanza y, y nunca eh, claudicamos en el sueño de uno, ¿no? ¿Y cómo es esto eh, de que casi la... jugás, jugás en el Real Madrid a los 15? Sí, a, lo, a los 15 años eh, no es que casi jugué en Real Madrid. Ah, Tuve la posibilidad fue? de quedarme para, para entrenar ahí una semana, dos semanas para ver cómo me adaptaba, cómo, eh, cómo rendía los entrenamientos de ahí, bueno, pero no eh, por cuestiones de contrato y esas cosas no no, no, no me quedé, quedó en el tiempo, quedó en una anécdota y, y la verdad es que no, no me siento para nada eh, degustado con la carrera que tuve. Por supuesto, Pulga. No, y bastante bien te fue igual. No, sí, obvio, claro. y, obvio. Y, y además en el presente la seguís rompiendo. Yo voy un poquito a esos inicios que contabas recién, ahí en Racing de, de Córdoba, porque Colioni contó alguna vez que le robabas el auto. ¿Eso es cierto? ¿Es verdad? En realidad fue una, una sola vez. Ah, listo. Porque nosotros vivíamos en la, en la pensión de Racing y no teníamos para volver, para hacer el doble turno. Y bueno, el auto estaba ahí. Como él era un despistado, se olvidaba con la llave en el auto, se olvidaba el auto abierto. va ah, sigue siendo hoy por hoy! Eh, y bueno, decidimos agarrar el auto para ir a la pensión, comer, dormir un rato y volver al club, pensando que no se iba a enterar. El de más, no se enteró, después le contamos nosotros que, que nos fuimos en el auto de él sin saber manejar. No. Un peligro igual. Sin sí. saber manejar, Tranca. Claro, tranquilo. Ni siquiera. Fulga, eh, queríamos preguntarte... Teníamos de... la práctica, pero no, o sea, no... No, no había habíamos... café, no había, claro. No, no, no, no, teníamos 16 años. Claro, claro chiquitos. Claro, ven, chicos. Fulga, eh, además, eh, hay un rumor que dice que cuando volvías a tu pueblo después de los entrenamientos, para no volver al club a entrenar y demás, tenías una excusa que era medio clásica y un poco peligrosa, ¿no? No recuerdo eso. Ah, bueno. Lo que nos ha llegado es que mataba gente directamente. Decía, no, se me murió el tío, se me murió no, tal. No, bueno. Y, y entonces se da la excusa perfecta para no volver. ¿Quién no lo ha hecho, chicos No, pero eso era, eso era inferior, eso era el inferior. El primero Bien. ya no se puede hacer claro. eso. Claro. ¿Pero la ¿sabes a Julio, o no? ¿La hacías en inferiores? y sí, por ahí enfermado, ¿no? algún tío. No <risa> tampoco para matar. <risa> tampoco claro. tanto, tampoco tanto. Claro. Tampoco para matarlo, seguimos no, no, no en, en primera ya no se podía Porque eh, Si no llegaba a entrenar Tenía que pagar una multa complicada oh, no. claro. Recién decías esto Me quedé con esto que decías Que en, en el fútbol no todo es tan lindo O no todo es color de rosa como uno lo ve ¿Qué? ¿Por qué Pulga? ¿Qué, ¿Qué es lo que hay en el fútbol? Que uno piensa que está todo espectacular Lo que ve en la tele ¿Qué es lo que por ahí no gusta tanto? Con juguetitos, no hemos... Aguantame un segundo Sí Está como el Pipe. Mirá, acá, mirá. vos somos todos. Yo no estoy igual acá mismo. con mi hijo Felipe. ¿Es el hincha de Sarmiento o no? Sí, poquito. Ya o sea, sí Sarmiento. se derribe. Ah, ahora sí va se derribe. Va cambiando, va cambiando. Depende de quién gana el Superclásico. O sea. No, no, mirá lo ah, que es, bueno, por favor. No sé. ¿Cuántos años tiene? Cinco. cinco. Va a cumplir ahora en el otro mes. Tiene cuatro. Ay, Ay, cinco va a cumplir ahí. ¿Ya decidiste clara. que vas a hacer el cumple? ¿Decidiste de qué va a ser el cumpleaños? o no? Sí, de Hulk. ¿De Hulk? De Hulk. Uh, de Hulk. lo que ha Hulk, De Hulk, de superhéroe, de, de Hulk. superhéroe, obvio. Claro, claro. Sí, si no es el Hombre Araña, es el Capitán, si no es Julio. Aguantame un segundo. ¡Se fue! Sí, ¿Sí? ¿Sí? sí claro. Chicos, es ver. feriado para todo el mundo. mira hola, ahí está hola, mi ¡Ay, qué linda! <ríe> Hay una historia muy linda con el hijo, con él, que cuenta Pulga que cuando estaba en gimnasia de La Plata fue con Sarmiento de Junín, llega a la casa... El hijo le patea unos penales así eh, de forma amistosa en el garaje o en el patio. ¿Y, con su papá? y le grita el gol y le dice: Gol de Sarmiento. No, güey. Y Pullo claro. le dice: ¿Cómo? No, gol de gimnasia. Si yo juego en gimnasia. No, no, soy de Sarmiento. Y se hizo hincha de sarmiento de julín no, para no, llevar en eh, la contra Bueno, por suerte me parece que ahora acepta un poco más que sea de River ¿no? Claro Como que y no, no lo tomó tan mal Y ahora no garcó la noche Ahí está Ahí volvió, chicos, Pero bueno, feriado? Eso tiene los feriaditos también, ¿no? La posibilidad de estar más en casa y también más con los chicos Sí, sí, sí, el que, el que pide todo el tiempo, hacerlo sí, más chico. Pero eso te iba a preguntar, eh, ¿sentís que de alguna manera tu, tu rol, tu, tu trabajo básicamente de futbolista, que requiere mucho tiempo, mucha dedicación, sin lugar a dudas, con una pasión de fondo que hace que puedas hacerlo desde, desde muy chico, ¿te ha, ¿te ha permitido, en realidad, te ha prohibido estar lo suficiente con tu familia o nunca interfirió? No, no, la verdad es que, de que en mi caso no, no tuve ese problema de eh, tuve la suerte de estar siempre en los momentos llamémosle que, que mano necesitaba o mi señor o mis hijos Claro eh, Tengo la posibilidad de vivir cerca del colegio de ellos donde los puedo, ah, donde los puedo llevar eh, donde se los puede buscar eh, la verdad es que en La Plata también, cuando vivía allá en, en Citibel, vivía cerca del colegio, entonces por ahora no infirió en nada. ¿Estás eh, en el grupo de papis o de mamis? No. No, no, no. ¿Son no, choluros? <risa> claro, cuando caes a buscarlo, claro, por ahí, ¿hay alguna fotito, algún pedido, algo? No, no, no, sí, sí, sí, hay, hay, hay fotitos, pero. No estoy en los grupos, claro. no estoy en los grupos, tan, porque hay, hay hinchas de, de unión, hay hinchas no, de... No, hincha no, no, no, meternos el Claro, no, no. Y hablando de Cholulos, estuvimos viendo el Instagram, las redes sociales Ajá. del Pulga. Eh, les cuento que tiene nada más ni nada menos que 342.000 seguidores, Pulga, eh. sos mil seguidores. Tranquilo. Te influencer? quedaste sin seguidores. Sí, sí, bueno, no soy mucho de, la, de las redes sociales, por ahí subo muchas cosas... Eh, que, que me que me etiquetan o algo así, pero no soy mucho, no soy mucho de la, de las redes, redes sociales, soy claro. más del WhatsApp y llamadas. Bien, pero hemos visto que tenés sponsors, haces sorteos, o sea que tenés movimiento ahí en redes. ¿Tenés alguien que te ayude? Sí, sí, tenía un amigo que me ayudaba y bueno, se fue a vivir a a España, ahora. Ha oh. ah, quedado solo. Ahora tenemos con... a acá, bueno, que maneja o ahora. Claro, cualquier ¿no? cosa te vamos a un presupuesto. En, en un toque. <risa> <risa> <risa> Tiene un master en marketing digital. Bueno, estamos buscando ahí un laburito extra. <risa> lo último, que sí, antes de la, de la interrupción ahí de, de tu hijo, Pulga te preguntaba qué era lo que decías, m, feo del fútbol, que uno siempre lo ve como algo tan lindo, estar ahí en primera, la fama. Eh, por ahí decías sí, que bueno, hay algo que eh, no. Me había quedado con eso, con esa pregunta. Eh... No, el llegar a Primera es muy complicado, es muy difícil. Pues Imagínate que tenés que hacer una, una carrera a veces de, de 10 años para llegar recién a Primera. Claro. Y donde tenés que hacer inferiores, donde se todo lo que es un proceso, donde no todas las inferiores del fútbol argentino tienen todas las, las comodidades y las facilidades que tienen por ahí los grandes. Eh, el tener que, que viajar por ahí dos horas en, en colectivo para llegar a una práctica, eh, no todos los clubes tienen colectivos que los buscan a los chicos y los dejan en los lugares, eh, o sea, hay un montón de sí. cosas, y después está el factor que llegás o no llegás, por más bueno que sea, si no tenés la dedicación del, de por ahí el 100%, porque no es solamente lo, los días que entrenás, eh, que tenés que rendir. Por ahí te vas de vacación y te, te dan, en inferior, te dan dos meses y, y no te cuidaste, no te, no te preparaste extra? para cuando volvés claro. eh, y volvés mal. Entonces es como que el rendimiento baja, por más, por más técnica, por más talento que tenga, eh, si no estás bien entrenado, por ahí... Eh, Baja mucho. Y más allá de todo esto, obviamente, del esfuerzo que sin lugar a dudas lo tienen que tener todos los, los jugadores y eso te diferencia y por eso algunos llegan y otros no. ¿Lo volvés a elegir? Sí, para mí sí, porque es lo que, eh, lo que yo, yo soñaba, lo que yo quería, lo que yo decidí uh -huh. eh, hacerlo, pero no elegiría para mis hijos. Ah, no. si te viene tu hijo ahora y te dice Papá, yo quiero hacer lo mismo como vos Quiero seguir tus pasos Y No, no, no, no, no, no tampoco le Le frustraría el sueño O sea, si es decisión de él Sí, pero no es que hoy Digo, voy eh, Y lo anoto en una escuelita de fútbol Pensando en que mi hijo va a jugar en primera claro. eh, No, si después me lo pide Sí, lo hago Pero no es que Que le inculque primero el fútbol Antes que el estudio, que otras cosas Claro, sí, sí, sí. Pulga, ¿qué jugador te gusta del fútbol argentino actualmente? ¿Con quién te, te quedás? ¿Quién te desvela cuando lo has enfrentado? ¿Algún compañero? No pasa que hoy en un, en un gran momento, en un eh, porque el, los fútbol por ahí son son de momento eh, y el que perdura más el, más los momentos eh, es el que el que se va a Europa es Julián Álvarez que hoy por hoy está, está muy bien. Eh, de compañero me gusta mucho, me alumbra mucho cómo juega Facundo Paría. Uh -huh. eh, hay, hay muchos jugadores del fútbol argentino que están en un gran nivel y que, bueno, que uno ve que, que vamos a tener jugadores de selecciones de la selección argentina eh, por muchos años, porque ve el, el potencial que hay del, de los chicos que están saliendo hay por ahí eh, Los equipos no superan a veces de los, de los 25 años promedio. Claro, son chicos. Eh, son todos, la, la mayoría de los jugadores últimamente, son, son de 22, 23 años que están saliendo. Y, que la y rompen, después ¿no? estamos nosotros lo que, lo que seguimos ahí, la que que sigue, un lo, peleándola. lo que sigue bancando. Vos tenés 37, ¿no? 37. 37. ¿Y cómo, por suerte, igualmente ahora la carrera del futbolista de alguna manera se ha extendido un poco más? ¿Pero cómo te ves? Cuando te retires del fútbol, ¿qué te ves haciendo? ¿Siempre relacionado a este mundo? La verdad es que no... No pienso todavía en el, en el retiro, por ende no veo... Claro. ...qué puedo hacer. Eh, obviamente que, que a veces conversando con, con amigos, con, con gente que uno conoce del fútbol, está la conversación de que, de, de cuando nos retiremos. Uh -huh. eh, pero la verdad... No sé si va a ser con el fútbol o, o con otra cosa, por ahí me pongo un negocio de comida y.. Yellow, nos y, y, ahí. y estamos. Ah, vale, pero ¿y hay tiempo para el retiro? ¿Te, te pones alguna fecha, Pulga? O mientras dé cuerpo y, y se pueda disfrutar, se sigue. Pasa que es todo muy relativo, todo depende de, de si no te lesiona gravemente, por ahí uno tiene la expectativa de que sea de acá a un par de años. Uh -huh. y, y por ahí tener la mala suerte de que, de que ocurre algo de que hay una lesión de que hay algo como estamos todo el tiempo expuestos tanto en día de partido como en día de entrenamiento eh, entonces no vamos día a día por ende hoy voy a jugar um, dos años más bien porque años eh, años. El, el contrato así lo, de, lo ah, demanda claro, claro. tengo un claro. Colón dos años más eh, después veremos Pulga, te queremos agradecer. Me queda la última pregunta que obviamente está relacionada al, al Mundial porque es un año súper especial, estamos todos ansiosos los argentinos. Pronóstico, Pulga, pronóstico para nuestra selección. Yo creo que está armado un, eh, un gran grupo eh, porque se nota porque son casi, siempre son casi los mismos los que van. Está armado un, un gran grupo, más los chicos que están incluyendo y por hoy el cuerpo técnico y creo que no, nos va a ir muy bien nos va a ir muy bien porque cuando todo encamina bien y en armonía como se ve sí. lo que se ve de afuera que están todos constantemente eh, riéndose y, y, siendo, y disfrutando de la selección Pasándole. que hace mucho que no pasaba que se veía eh, entonces se ve disfrutar mucho y eso a veces te lleva. Eh, los grandes grupos te llevan a, a conseguir eh, grandes cosas. De hecho, ya consiguió la Copa América y, y sigue en esa en ese camino. Ojalá de que es la ilusión de todo y que podamos ganar el mundial y que y que todos te, estemos festejando en diciembre. Una dupla de pulgas, no, ¿no? El pulga y la pulga, no. No, no, no, no, estamos, vamos por otra cosa. Pulga, te queremos agradecer una vez más, feriadito, y aún así te hiciste el tiempo para charlar con nosotros. Sos un grosso. Gracias. Muchas gracias. Un grosso grande.